la huelga del transporte urbano, eh, que se está enquistando también. De hecho, también están anunciando movilizaciones los trabajadores de la limpieza. Eh, yo creo que este Gobierno puede hacer póker de huelgas en los principales servicios públicos de esta ciudad. Y si lo está haciendo es por la inacción absoluta que está teniendo. Por lo tanto, creo que toca ya en septiembre en el transporte público y en las otras contratas que también tienen huelga, recordar Z más M, también está en conflictividad laboral, eh, los parquímetros, eh, tiene los autobuses, tiene el tranvía, ahora los trabajadores de la limpieza por el lío que tiene con, con el pliego de condiciones. Eh, es muy preocupante el nivel de conflictividad laboral que se está teniendo. Entonces, o pone cartas en el asunto, y eso quiere decir no posicionarse del lado de la empresa, eh, o podemos irnos a un problema muy serio, como digo, añadido con el caso de la COVID, donde, donde la aglomeración en los transportes públicos está comenzando a ser muy, muy, muy preocupante.